Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 16 de noviembre al domingo 22 de noviembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, un recordatorio, el día 18 de noviembre en la iglesia protestante se eh, eh, practica el día del perdón y del arrepentimiento. Y bueno, yo creo que es este, buena época en general de vez en cuando de hacer esto. Eh, no con culpa sino realmente reconocer nuestros errores. Y uh, liberar cosas, soltar, este, cerrar ciclos. Y, uh, y bueno, uh, yo de hecho tengo la sensación que esta semana también nos van a pedir trabajar el perdón. Vamos a ver si estoy bien. Pero está relacionado con, con creo, cosas... Eh, digamos kármicas, donde se cierran ciclos y donde este, esta semana nos van a pedir esto y justamente por el día 22 eh, y el 11 del mes de noviembre el uh, 22 y el 11 son dos números maestros, el 11 es el segundo número maestro el 22 es el tercero y uh, bueno, como que me llamó mucho la atención en mi caso particular Va a haber un suceso este, familiar, que estaba ahí pendiente desde hace, híjoles creo, 30 años. <risa> Entonces, bueno, este, yo por lo mismo estoy dentro de la idea que va a ser cerrar ahí un ciclo, este, perdonar ciertas actitudes pasadas y uh, elevar con la luz lo que pudo haber sido negativo alguna vez. ¿okay? Bueno, eso como comentario. Vamos a ver lo que dicen realmente las cartas. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Y la próxima semana voy a abrir los comentarios por si quieres dejar comentarios. ¿Qué es lo que te gustaría que hiciera adicionalmente a los oráculos semanales? ¿Cómo crees que los puedo mejorar? ¿Qué es lo que ya te harta? ¿Qué es lo que te gustaría nuevo? No sé. Cualquier cosa que quieras comentar. Porque me es importante que la gente participe, que comparta, que expanda la luz. Igual este, quiero comentar eh, lo del perdón y soltar y cerrar ciclos. También tiene que ver, por ejemplo, con la elección de Estados Unidos. Este, que bueno, es evidente, sin meterme en temas de política, pero es evidente que Trump perdió las elecciones. Y bueno, no quiere soltar ¿no? el poder y sigue ahí aterrándose y viendo cómo puede combatir esta situación y yo creo más bien todavía por miedo porque lo podrían de hecho meter a la cárcel pero no creo que lo lleguen a hacer porque este Biden creo que quiere unificar a los Estados Unidos y tal vez le otorgue el perdón presidencial a Trump, lo cual yo siento sería un error pero este bajo la batuta de eh, pues unificar y pacificar al pueblo yo creo que por ahí va a ir el asunto vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto y bueno este también ando contento en el sentido de que bueno las vacunas ya están próximas y ya nada más son algunos meses y ya todo volverá a ser un poco más normal muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente: entusiasmo, entusiasmo. Miren, <ríe> ni siquiera sabía que existía esta carta. Es la primera vez que la saco. Después de tanta negatividad, de tanto tiempo, dice: Whatever I am most passionate about is the direction I flow. Ah. Uh, por lo que soy más apasionado, fluyo en esa dirección. Bueno, en mi caso, pues, ahorita lo que me anda apasionando mucho es la pintura. Y uh, ahí también, bueno, les puedo comentar que un cuadro que pinté entró en dos concursos y está como uno de los finalistas, lo cual, bueno, pues, es un buen aliciente. Este, y ahorita estoy finalizando ya en... En unos días finalizo otro que va a entrar a otro concurso en España. Y de ahí para el próximo año voy a terminar otro más para también España. Entonces, bueno, en mi caso yo sí lo entiendo. Lo que me entusiasma enfocar mi este, atención en ello. Y uh, también, no sé, quiero hacer el comentario, desde que salió lo de la vacuna o que ganó Biden bueno, yo estaba muy entusiasmado con las dos noticias y a todo mundo, este, como que traté de contagiarle la, la alegría y, este, y pues había muchísima negatividad, tanta negatividad este, que hasta me sorprendí de la que la gente ya se acostumbró a estar tan negativa. Entonces, bueno, los saco ahorita a la luz porque creo que es importante el no perder el entusiasmo ante la vida misma y es lo que nos están... Pidiendo. Entonces, lo que a ti te apasione este, fluye con esa energía ¿no? y, y sigue entusiasmada o entusiasmado. Vamos a ver, para el día lunes y martes, la carta dice Almas Gemelas. Y dice lo siguiente, Arcángel Chamuel, el Arcángel del Amor Incondicional. Déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntas o juntos y vivamos nuestro pacto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 Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice «Compasión». Bueno, no fue el perdón, pero fue la compasión y es pues algo cercano. Y es el Arcángel Satkiel, que de hecho es el Arcángel que trabaja el perdón, y dice «Arcángel Satkiel, ayúdame a ser compasiva, compasivo conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empático» nadie juzga, yo amo amén bueno yo le entiendo muy claramente a esta carta porque sé qué es lo que va a pasar en específico el día 22 en mi vida entonces lo que aquí es importante es realmente ser totalmente neutros y partir desde el amor y ser compasivos como dice solamente observar este, a quien tengas que apoyar, apoyar este, pero no involucrarte, no tomar partido no decir a ah, esta persona acá o aquí esto de acá sino nada más estar ahí presente, digamos como un testigo y partir desde la compasión si una persona tiene un punto de vista diferente y es la persona que estás apoyando bueno, entender desde dónde parte, que es ¿no? cuál es la historia, cuál es la emoción que hay detrás de esta decisión, etcétera y ser compasivo y tal vez de una manera muy amorosa si crees que puede ser perjudicial para esa persona, no para ti así como que darle a entender cariñosamente de que oye, ya has considerado esto no decirle, estás totalmente errada o errado ¿no? entonces bueno, pues miren sí que me, eh, me equivoqué con el perdón, pero la carta de la compasión yo lo entiendo muy bien para es específicamente para el día 22 pero es para el viernes, sábado y domingo y bueno, nos están pidiendo mantener nuestro entusiasmo nuestra alegría ante la vida a través de lo que nos apasiona este, reconocer a nuestra alma gemela yo eh, cada vez entiendo más a una amistad mía como mi alma gemela tenemos muchas cosas en común nos vemos una vez al año o cada dos años, pero tenemos un contacto muy padre y si sí de repente pues sí tenemos comunicación por Whatsapp o demás, pero cuando nos vemos es como muy instantáneo, como si no hubiera pasado el tiempo. Con la pura mirada entiendo qué es lo que siente y qué es lo que piensa y viceversa. Entonces este, yo creo que esta amistad, este, por lo menos es una de mis almas gemelas, yo creo que puede haber varias, ¿no? Y para la gente que realmente no encuentre un ser humano, alguien vivo y que considere su alma gemela, recuerda: los ángeles también pueden ser nuestro ángel guardián, por ejemplo, puede ser nuestra alma gemela. Siempre están ahí para apoyarnos, para ayudarnos. No se te olvide: para la gente que se siente sola, que se siente desahuciada, que siempre hay la corte celestial, está ahí. Siempre hay alguien para nosotros, sean los maestros ascendidos el universo, Dios, la Virgen, como sea tu creencia, pero no estamos solos, la única condición que nos ponen es realmente abrir nuestra mente y nuestro corazón y pedir que entren a nuestra vida, a entrar en esa comunión, en esa comunicación. ¿okay? Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo y cumplen años, la carta adicional para todos nosotros dice meditación. Entonces, bueno, este, yo estoy muy a favor, obviamente, porque pues también lo hago, pero lo voy a hacer tal vez un poquito más intenso. Este, la meditación ayuda muchísimo a centrarnos, a, a, a contactarnos con nosotros mismos y al hacer esto, contactarnos con nuestra propia divinidad y con la divinidad del universo, y por lo mismo podremos ser compasivos y ser realmente nosotros seres de luz, llenos de entusiasmo, de alegría, de amor, de paz, de tranquilidad, de bienestar. ¿no? Este, vuelvo a comentar, debajo de estos videos hay tres ligas para meditaciones gratuitas que subí a principios de año. Una meditación con el Arcángel Miguel, otra con el Arcángel Chamuel y otra con el Arcángel Rafael, Miguel es el arcángel o el príncipe de los arcángeles... ...que nos brinda protección, este, custodia, valentía, fuerza. Chamuel ¿no? este, pues, es el, el amor incondicional. También eh, puede fungir como el arcángel de la compasión... ...aunque es un poquito más adquiel. Pero pues la base de la compasión es el amor incondicional. Y por último, Rafael, que es el arcángel sanador el que armoniza situaciones, relaciones, el que quita obstáculos, el que abre caminos. Entonces, si tú te encuentras en una situación donde crees que te traiga esa tranquilidad, esa paz, esa serenidad, la meditación y no sabes cómo hacerlo, pues escucha estas meditaciones, las hice hace algunos años con mucho amor, duran 50 minutos y pues están ahí para realmente ser escuchadas y que le ayuden a quien las esté escuchando, las he hecho, como he dicho, con mucho amor. Al igual que estos oráculos, te agradezco que compartas los oráculos, agradezco a la gente que se suscribe, que se mantiene suscrita, que comparte, es tiempo realmente ya de dejar atrás la negatividad, toda la energía negativa, sea de la depresión, de la destrucción, de la desunión, es tiempo realmente de hacer un cambio positivo. Igual a través de esta pandemia hemos tenido que aislarnos y estamos forzados a hacer una introspección, tal vez no de una manera formal con la meditación, pero mucha gente se ha replanteado muchas cosas, el matrimonio, el trabajo, este, sus metas, etcétera. Entonces esta es una oportunidad para la humanidad realmente este, esta situación que estamos viviendo que ya va a finalizar, que ya se ve que hay luz al final de toda esta situación y que va a haber vacunas y bueno en el 2021 pues la gran mayoría de la humanidad va a ser vacunada y con esto terminará terminada de ser una pandemia este, y bueno, uh, yo creo que realmente es tiempo de que aprendamos de todo esto, como hemos aprendido también el mal que está haciendo el ser humano con la tierra, con la madre tierra, con el cambio climático. Este, aquí en, en México tengo ahorita bastante calor para la época. Es inusual, he eh, compartido con otros pintores en España, en Barcelona, que me dicen que también está haciendo mucho calor y bueno, ahorita hemos visto, como no ha habido tanta movilidad, que le ha hecho algo de bien a la naturaleza el poder restablecerse un poquito. O se han visto ballenas y delfines en lugares donde habitualmente no se llegaban a ver, etc. Entonces, bueno, todo esto es un aprendizaje para nosotros. De hecho, si hablas con millennials, bueno, ya tienen el chip integrado. Y ya tienen como muy resuelto todo esto que para otras generaciones no es tan común, no estoy diciendo que te vuelves vegana o vegano, eso ya es por convicción, pero todos hemos aprendido de que bueno, el reciclar las cosas es muy bueno, el utilizar lo menos posible el plástico, si es necesario ahorita pues por los contagios y demás, ni modo, ahí va esa prioridad, pero sí si, este, si tener consciente que realmente este planeta nos es prestado y al igual que la naturaleza y todos los seres que convivimos en ella este, a mí me puede entristecer y matar cuando veo que hay gente que es sumamente cruel con las mascotas, con los animales este, y yo que tengo tantos veo que desde el ser más pequeño tiene su propia personalidad y tiene su propia identidad y su propio carácter es increíble, como estoy hablando ahorita por ejemplo de los canarios o de los pajaritos, como son muy individuales, este, entonces bueno, uh, hay que respetar, hay que saber respetar la vida en general, el saber compartir, el saber amar, el saber respetar, entonces seamos compasivos, llenos de entusiasmo y de luz esta semana. Te Deseo una muy bella semana, lo va a ser. Es de un trabajo interno muy fuerte y muy bonito. Y la verdad me sorprendí que no saliera la carta del perdón, pero creo que es una de las partes dentro de la compasión que se practica. Tal vez ya va implícito. Hasta la próxima ocasión. Namaste.